Buenos días Buenas tardes, buenas noches Literalmente buenos días Son las 2 de la mañana Géminis Yo soy Mari, bienvenidos al canal Mariposa, Monarca, Tarot Hice una breve encuesta Así por inspiración por eso no puse ni, ni, ni como de postalita, ni nada, ningún color, ninguna figurita bonita, nada. No. A ver de qué querían que yo le desarrollara. Lecturas y ganó el amor. Géminis. No eh, no especifiqué si querían relaciones, si querían solteras, solteros. Yo comencé con cáncer por solteras y solteros. Continúo con solteras y solteros. Les comentaba a cáncer. Que me he distanciado del canal, de los canales. Taroirete tampoco tiene lectura cerrado. Mirando la expectación que hay astral. Son configuraciones de crecimiento, son configuraciones duras. Pero sobre todo, intensamente, que se vayan al interior, que la persona vaya a su interior, que crea y confíe en lo que es su voz interior. Los tiempos de seguir buscando afuera, de seguir mirando, las proyecciones de otras personas se van acortando. Todos somos co-creadores. En estos tiempos lo que les aconsejo, las relaciones, aunque no estoy hablando, no voy a hacer lectura para las relaciones ahora, les aconsejo por si acaso, les aconsejo mucha sinceridad, honestidad, pero sobre todo paciencia, compasión y estar muy alerta en las relaciones. Con respecto a otros temas, las configuraciones que estoy mirando nos están llevando a una transformación sí o sí. O soltamos lo que hay que soltar, o nos disciplinamos a nuestra manera, o nos dejamos de llevar por realmente qué sentimos, quiénes somos, qué somos. O vamos a ver a muchas personas perder la cabeza. Literalmente. Porque la cosa está, que es un yerbe, yerbe. Conceptos que van cambiando, estructuras, estilos de vida, de vida, filosofías, creencias que teníamos. Van a ir mermando. Y hay que estar presto a ir en tu camino de evolución según los tiempos se te vayan presentando. En el caso mío dije, no voy a ganar un centavo con YouTube, pero no quiero pasarle mi energía, o lo que yo estoy, tú sabes, el desbarajuste que estoy sintiendo, no lo quiero pasar a mis seguidores, me recogí, y hace unos días amanecí un poco, que me voy liberando, hay algo que se me va aclarando, y dije, bueno, vamos a buscar a mis seguidores. No son tiempos de derroche, ni siquiera, no de dinero solamente, sino energías. No son tiempos de insistir en algo que llevamos siglos, vamos a decir, yo hablo así exageradamente para que la persona me entienda. No son tiempos de llevar, de seguir atrapando, acorralando, afianzándonos a lo que hace mucho tiempo sabemos que ya no pertenece a nuestras vidas. En el caso mío, he estado aplicando en una carrera que yo sé que cesó. Astrológicamente cesó, pero yo no, yo no vivo en el cielo, vivo en la tierra. Y si la licencia que tengo actualizada cesó, ¿de qué vivo? Si sí. el que, que pretenda vivir por estos canales está es a no ser que... Lo, Tú sabes que los seguidores o se unan a la membresía, ves, o colaboren con el creador. Si no, no hay posibilidad. Les pongo mi ejemplo para que vean que la circunstancia es una, los deseos son otros, las necesidades son otras. Y todos estamos en el mismo barco. Podemos saber latentemente que ya eso no es, pero por lo que conocemos, por lo que nos ha dado la seguridad en algún momento, por lo que nos ha dado un ápice de luz, y eso es lo que nos están diciendo, no. Hay algo más para ti. Puedes hacer algo distinto, puedes lograr algo distinto, te está cegando ante tu realidad. ¿Me entienden? Por, por lo que les digo, que estructuras se van abajo. No es saludable seguir con una situación ya que ya cerró. Por destino, por designio, no es saludable. Ahí vienen los infartos, ahí vienen las lo, las enfermedades de la piel, ahí vienen también las, las ¿cómo decir? Neurosis, psicosis, las vienen muchas cosas las depresiones no quiero decir que por esta situación de estar en una relación que viene y va que me da esperanza, que me machuca y después me, me ensalza no quiero decir ahora que todas esas cosas esos diagnósticos que les he dicho es por eso, no, hay 20 razones pero se ha comprobado que también todos estos estos golpes de la vida si tú no los trabajas como tiene que ser se somatizan bueno géminis soltera mes de julio mes con eh, el mes en curso Lo que les estoy diciendo, 5 de copas. No es, no es sano. No es sano, no es sano, no es sano, no es sano, no es sano, no es sano y no es sano. Que en este caso es como que tú quieres pasar hoja, pero a la vez te veo no sé si aún confrontas al pasado tuyo, si aún estás mirando, usmiando en las redes sociales, si quieres conversar con esta persona, pero de una manera agresiva, si es que alguna situación eh, de manera muy impulsiva tú aceptaste en tu vida como que eso era eh, el amor, algo así. Mira, hija, tienes probabilidad, pero realmente es poner los pies en la tierra. Ustedes que son muy mentales, en este tiempo es la idea que cantaste, pon los pies en la tierra y examina bien la opción que estás teniendo y dale tiempo a las cosas. Está a favor la tu naturaleza está a favor en cómo tú recibes a cómo tú a ver qué importancia le das a la relación o le das a las conexiones es transitorio, es intermitente que te, acepte, te aceptes tu propia naturaleza, que mires tus limitaciones cuáles son. A veces nos estamos, nos metemos mucho tiempo de nuestras vidas viviendo el espejo, el espejo de aquel de aquella a la otra. Sin mirar nuestra verdadera cara, nada más que para maquillarnos y ponernos lindas. Acepta tu naturaleza, pero con seriedad, con, con sabiduría. Es como que tú quieres pasar hoja, tú estás queriendo pasar hoja. Y, te, y, y la hoja la vas a pasar, sí o sí te sale la rueda de la fortuna. Y en la Rueda de la Fortuna se te dice, cierre de ciclo, cierre de etapa, cierre. Como cuando se cierra una compuerta así, de esas que son súper gruesas, que, de piedras, que no sé qué, que tú no puedes abrirla con tus manos y se perdió el control de cómo abrir esa puerta. Así es el destino, cierra, tácata, se acabó. Situaciones difíciles en el amor se te van. Pero pon los pies en la tierra. Primeramente dándote cuenta. ¿Qué tipo de relación tú quieres? No te dejes llevar por los impulsos, por la mente o por chiquilladas. Les tengo que decir así. Déjate llevar por la sabiduría, por lo que realmente te va a dar más solidez, más estabilidad. O al menos, sinceramente, quieres ser amante, amiga, quieres hacer... Una relación, eh, vamos a decir que los fines de semana, aunque hay un compromiso, no sé, ¿quieres libertar en las relaciones? No sé. Lo que tú quieras hacer y como tú seas, acéptate. Es lo primero que tienes que hacer. Y con coraje. Aquí te sale en contra la fuerza. La fuerza, la persona está o muy agresiva, ¿ves? O está teniendo conexiones vacía recuerden que la fuerza es una carta que habla de lívido habla de potencial íntimo de intimidad, de sexo si eso está en contra es que nos estamos entregando en las relaciones, en las conexiones que vamos teniendo de manera pasajera con, esa, con ese paje de de espada, si lo miro negativo, si lo miro positivo, el paje de espada a pesar de ser un poco conflictivo porque es muy es imponente, ¿ves? Pero no deja de tener su claridad y no deja de buscar la fidelidad. Por eso es que se enreda. Tienes una probabilidad. Tienes una probabilidad. Esta persona puede ser ingeniero, puede ser la persona que se dedica al transporte, a la ganadería. Puede tener hijos esta persona, puede tener una familia creada. Pero lo real es que, aunque lo veas despacio, esta persona llegará. Esta persona, tú conectarás con esta persona. Y la vida te entrega una nueva oportunidad. Con esa rueda de la fortuna. Pero realmente dentro de ti, o lo que tienes que trabajar en ti, es ese sentimiento de, de, de preocupación, ¿ves? O de autoderrota, o de decepción. Eso tienes que superarlo con esa fuerza. Primero que todo, recuperarte con esa reina de, de, de, de oros. Recuperarte sí o sí. Ir a tu materia. Identificarte. Y entonces tendrás esa, esa posibilidad de divertirte y de celebrar esa bella conexión que tienes en camino, Géminis. Te he dicho en otras lecturas, lo, lo bueno por llegar, lo nuevo por llegar, lo bueno por llegar, lo nuevo por llegar. Llevo en esto porque es lo que está saliendo para ustedes. De ustedes está Tauro, Virgo Capricornio, esta persona. No tiene que ser Virgo Tauro Capricornio. Puede ser ascendente o su luna en Virgo Tauro, Tauro Capricornio. ¿Ok? Esta persona puede ser lo mismo Virgo, eh, Sagitario. Lo mismo puede ser Sagitario. Leo. mentira más a Aries, pero bueno. Aries, Tauro, Pico, Capricornio, Sagitario. He estado de ustedes. Que ustedes realmente se sinceren. Y no estén con, tú sabes, dispersión que se concreten con esa reina de oros, las cosas son macizas, son macizas, ok, mucha sabiduría, reunirte con personas, con amigas, eh, conversar con mamá, con abuela, con tía mayor, con hermana mayor, con una, no sé, pero está muy bueno, eh, esa nueva conexión que yo estoy mirando, esta persona puede ser de campo, Habana, y, y Habana Campo, <risa> Ay, <Dios. risa> ciudad Campo, algo así. <risa> tiene que, pero es una persona que sabe lo que quiere y tiene buen potencial, buena economía. Me voy con los solteros, dejen esto ya. Esa ansiedad, de estoy sola hasta cuándo va a ser. O yo me culpo porque tenía que haber hecho, tenía que haber sido. O me discriminaron. O me calumniaron. O hubo chisme conmigo. O esas cosas ya déjenla atrás. Límpiense con todas estas lunas que están viniendo y todo eso, Y toda esta historia de, de, la, de los eclipses. Es para eso. Es para terminar con mirar nuestra, nuestro, nuestro interior. Observar nuestros sueños. Eso que no le queremos escuchar y tanto nos molesta. Darle el frente de una vez y por todas. No eres tan culpable aquí. Y mira, te sale abajo el 8 de... Eh, para, igual que le salió a cáncer. No eres tan culpable aquí. Son pensamientos tuyos. Y aunque así haya sido, nunca... El agua pasada no muele el molino. No mueve el molino, mejor dicho. No lo puede mover, ya se fue. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va a hacerle? Si ya se fue, el molino por aquí el agua que corrió. ¿Cómo le vamos a hacer? Vámonos con los solteros. Pueden atender estudios, pueden atender profesiones, pueden atender trabajo, pero también con esa reina de, de oros, vamos a mimarnos, vamos a codiarnos con lo que realmente nos nutre, vamos a alimentarnos de, de los placeres, pero despiertas, despiertas, conscientes de... Si quiero tener una relación abierta, una relación a mi manera, o quiero este fin de semana compartir con alguien que sé que después va a ser un destrozo aquello, yo estoy despierta, yo me responsabilizo con esa acción y veo las consecuencias antes de que suceda, pero quiero hacerlo. ¿Ven? Despiertas. Bueno, al soltero de, al soltero de, le sale el amor, con varias personas, tienes varias personas, tendrás varias personas, estás varias oportunidades en tu entorno, laboral, eh, no sé, un teatro que fuiste, aunque está ahora el coronavirus, en muchos lugares sociales que ya están abiertos, no sé, <ríe> yo no sé de eso, en fin, pónganse su trapo en la boca, <ríe> pónganse su máscara, no sé, como, bueno, pero yo veo aquí que está a favor de una persona que puede tener hijo esta persona. Está a favor, tú le estás echando el ojo a los hacking y tú estás decidiendo entre, entre dejar un camino pasado, ya ves, y avanzar y abrirte a la aventura. Es decir, darte la oportunidad, no digo aventura de... No, la vida es una aventura y es un sueño. Vanidad de vanidad, de, dice la palabra. Y ustedes están dispuestos, solo es tener, tener ponerse de acuerdo qué sienten, qué piensan. Hay, puede haber dos tendencias, contrariedades en su interior, qué no, que, que, que es lo que le están diciendo, que avances, que hagas, que trabajes, que mires, que fusiones, o al menos que arregles el tema. Porque te sale alguien, tú le estás echando el ojo aquí. Sí o sí. Tú estás abierto a alguien. Ese alguien es una jefa. Una jefa o una persona que tiene un nivel, ¿ok? Tiene su. Es una persona preparada. Puede tener hijos o ser fértil. Esta persona puede entrar como una compañera de trabajo o como una amiga. Puede ser lo siento que lo tienes en tu camino a esta persona la tienes sí porque sí en tu camino te dice el el, el emperador te dice que eso es lo que tienes que potenciar y el, el emperador tiene sus, pie, sus los pies en la tierra sentado en su trono ok la sabiduría el orden, la disciplina eso es lo que tienes que potenciar porque yo veo aquí un diablo y está en contra de las espadas. Entonces las espadas, cuando está así, culpamos al mundo. Ay, ¿no ves que yo...? No seas tonta. ¿Tú crees que esta mujer... Todas son iguales? Ay, ¿para qué me voy a ir a sofocar con esta mujer? ¡No! Que se dé lo que se dé, yo no estoy para eso. No ve las cosas con claridad y culpa al mundo entero por situaciones que por aprendizaje, por decisiones, por cosas de la vida... Tocaron vivir. Lo que estás buscando en tu camino está. ¿Ok? En tu camino está. Esta señora puede tener, bueno, por lo que miro, lo que sí es una persona con jerarquía o una persona bien preparada, que sabe lo que quiere. Es más, te va a poner... Esta persona te puede retar en la intimidad. Recordar eso, esos medallones que te llevaste algún día... Porque, alfa ¿cómo es? ¿Cómo es alfa? ¿Cómo es, alfa? ¿Cómo es eh, macho alfa? <ríe> Como algo así. Ella te va a poner, <ríe> te va a poner, uh, ¿cómo es? Te puede retar. <ríe> no, te quiero decir que hay madurez en la persona, que, que es una persona entregada. Esta persona es bien, bien animada, bien... Bien magnética, que habla pueblo, entiende, que mueve el pueblo, que, que, que sabe lo que quiere. ¿Ok? Entonces, que es sincera también, esta mujer es sincera. Aquí te sale como, esto es lo que tú ocultas, el diablo, dudas, al lado de esas espadas, dudas, mi, miedo. Eh, será o no será lo que les dije, a veces tendemos a eh, racionalizar... Ay, total, qué tanto lío de mujeres ni nada de eso. Según final, ellas vienen y van y uno. Cosas así que nos ponemos a divagar para justificar y minimizar nuestros errores. Bueno, te sale la emperatriz finalizando. En tu camino está esta persona. Sí o sí. Y sale la emperatriz, y sale el emperador, y sale el carro. ¿Ves? O te vas a la diablura, a la duda, al miedo, ¿ves? o a, a la toxicidad que, si no trabajamos bien eso, eso a todo nos pasa, a nuestro mundo bajo, bajo perfil, ¿ves? o nos vamos a eso, o nos vamos a, mira, sabes qué, me voy a decidir, me voy a decidir a vivir el amor a vivir el potencial que esa señora tiene y que yo también, ustedes les sale amor sí o sí yo les estoy cerrando con de lecturas con, con estas cartas con cartas de el, el simbolón ¿ves? y los títulos los estoy sacando de lo mismo que te explique el simbolón lo que yo no les estoy explicando porque ya sería demasiada lectura vámonos en toda esta persona Aries eh, Capricornio Aries, Géminis, Leo, Cáncer, ¿ok? Aries, Géminis, Leo, Cáncer, Acuario, directamente, ¿ok? Déjate ayudar, déjate avanzar, mira, deja estar en cuatro paredes ahí trancado y bloqueado. Te toca salir, te lo está diciendo el gatito, mira, esta ventana por aquí te puedes bajar con una sábana. Dejen el bloqueo. ¿Ok? El dinero no tienen por qué tumbárselo sino si, si son inteligentes. Como están los problemas económicos ahora, yo entiendo. Pero esas dudas se pueden trabajar. Voy a para las muchachas que están conectando por Internet. O por redes sociales. Por Internet. Ay, Dios. Por redes sociales a ver qué hay. Les cierro con dos carticas de, del símbolo y chao chao corazones míos yo estoy aplicando y estoy buscando por aquí buscando por allá pero como sé que este camino está cerrado se me va a dificultar ¿Ves? necesito colaboración necesito colaboración lo que ustedes puedan debajo de la del video les voy a poner el paypal porque de lo contrario, me tengo que distanciar, y entonces tengo que estar haciendo por donde aparezca y lo que aparezca. Que ni me saca de la situación, porque esto es flotante para todo el mundo. Pero me distancio del canal, porque no tengo cabeza para estar leyendo. La energía que tengo en, este, en estos momentos, o en esos momentos que me veo, aunque tenga apoyo, aunque tú sabes, aunque uno maneje las finanzas sin estropear a nadie, no, se está viviendo situaciones súper inestables que te cortan los deseos hasta de dormir. ¿Veis? Entonces vámonos con, los, con las solteras que están tratando por redes sociales. Yo no he subido más lectura a taroirete. Y así andamos todos. ¿Por dónde le entra el agua el coco? Claro, hay muchos que están ciegos. Y hay otros que reciben luz. Pero está de ustedes. Una mano lava la otra, las dos, la cara. Vámonos aquí con las solteras. Ay, corazones míos. No sé en quién te fijarás tú. No sé. No sé en quién te fijarás. Pero puede aparecer alguien así que te.. Como un rayo de, de sol así, que te ensegueza. Que ense, ¿Cómo es? Enseguez. En, ay Dios. <risa> que te puede. Te puede llamar mucho la atención. Tiene mucha luz esta persona. Pero me terminas con el colgado. Tienes una probabilidad, una gran amistad, un gran amor loco de eso que nos llega a veces a la vida, que te mueve en el piso así. Pero está de ti que eres la que vienes con un nueve de vara. Si tú avanzas con ese colgado, es como finalizando ya el colgado, eh, sería la antesala de lo que tú estés viviendo. Es decir, hay una transición, un estado de ti que tú inteligentemente te dejes llevar por esa conexión. Porque ahí puede que te quedes como. Puede que te quedes como es una transición. Puede que te quedes como en un stand-by. Pero mirando las probabilidades, mirando las eh, ¿cómo se llama esto? Las perspectivas, lo que te pueda estar entrando, y puedes estar en eso. Pero es que el colgado se mira como que es la persona que se debe de esforzar porque hay algo del pasado que la ata, hay alguna responsabilidad, alguna incluso se llama culpa también de ser feliz, porque soy feliz soy culpable porque cuando soy feliz más tratándose de relaciones mientras uno es feliz el otro, el otro está triste ¿ven? pero está de ustedes, que ustedes se den ese sí y que ese colgado no signifique más que sea que ustedes hagan la transición de dejar el pasado atrás Mira, oportunidades, alguien te brinda, alguien se te acerca. Vamos, que estoy hablando de redes sociales, ¿ok? Entiéndame que no es que te van a tocar, sino que, que, se, que le llamas la atención a alguien fuertemente, como a ti te llama la atención a esa persona. Pero hay que poner los pies en la tierra. Y hay que, con ese colgado, sigues en, en, esa, en ese nivel de... O en esa, ¿cómo decirte? En ese sentir, ese pensar que eres, que tienes que asumir a, o seguir asumiendo un sacrificio, o le das pase a eso. Poca oportunidad tienes. Leo directamente. Leo directamente. Tauro, Pico, Capricornio. No busquen escapes. La realidad es esta, dura y pura es esta. Ok. No obstante, revisen su Neptuno, cómo está siendo. aspectado ese Neptuno. Porque a veces que caemos en ese letargo neptuniano. y nos juega cada mala, mala pasada. Y Neptuno está en Pisces, en su signo. Mira, ve, te sale el hierofante. Necesitas conversar, necesitas expresarte, necesitas también revisar tu fe o tu, en lo que tú crees. Pero sobre todo es, necesitas personas alrededor tuyo que te alimenten, que te abriguen, más que que te estén criticando, te estén exigiendo, te estén, ok, revisen sus creencias, cuáles sean, mira, sí o sí tienes probabilidad de conectar con alguien que te puede incluso ayudar mucho en la autoestima y mirar o permitirte que veas tu brillo, quizás te lo diga o quizás las acciones o las cosas que él te proponga o las conversaciones como él te, te carta, ¿ves? Te den esa luz que tú necesitas para realmente te des cuenta el valor que tienes te sale la carta de la victoria. Ok. Pero también esa carta habla de recompensa, de reconocimiento en el amor, en grupo. Y es alguien que puede tener una tendencia tradicional o puede tener ciertos esquemas. Es decir, que viene serio la persona. No tiene que ser una persona nueva. Puede ser una persona que tú conoces ya pero que no ha habido nada de amor entre ustedes. Quizás un compañero, algo así. ¿Ok? Como un reencuentro, algo así. Voy a los solteros que están en redes sociales. Les decía, yo saco dos cartas de símbolón, pero no se las explico. Lo que se las enseño, ustedes pueden mirar símbolos de astrología. Este tarot es de astrología. Ve los símbolos que tiene redonditos en, la, en cada una de las esquinas, arriba y abajo. Y después yo miro, aquí sería decisiones. Somos iguales. O sentimos. Bueno, pues, en fin, eso no es la carta de ustedes. Pero le salió, creo, a ustedes en su rueda solar. No sé si fue a ustedes, no me acuerdo. Ok, para los solteros que están en redes sociales. sale el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Ten paciencia, Ok. Decídete, pero ten paciencia. Por menos, por lo menos se te presenta alguien, elemento fuego, agua también puede ser. Aries, Cáncer, Piscis, Escorpio. Por lo menos date la oportunidad. No dejes las cosas en el tintero. Si tienes deseo de decir, eres bella, no te quedes, eres bella, ah, lo voy a borrar. Esta es una bobería esta. No, manda, eres bella, envíalo. Ok, y trabaja el paño. Es hora de, de sembrar con las frutas que se tiene, es decir, con la experiencia que se tiene, con el conocimiento que se tiene, con también fe. Es una carta... El siete de oro, rey de, de varas, haz de copas. Es una carta espiritual. Es una carta también de analizar, de pensar antes de dar los pasos. Pero también te ayuda o te sugiere que sigas cultivando en ese campo con esa persona. ¿Ok? Que es una persona fantástica. Fantástica. Le saco dos cartas de esta Recuerden que no se las explico. Pues esto es de astrología, esto no es de tarot de Rider ni brujita, no, esto es más complicado. Para las solteras le saco una cartita. Ay, el loco. Como está saliendo Marte en Acuario, mira. Probabilidad en las redes sociales. Pero también esto es un tanto a... A ver, aventurarte. Ok, tú... Tu... Les digo que no quiero explicarle. Tu guerrero quiere hacer de la suya. Fluyan, liberen energía. Que lo, lo, tú sabes, la locura está a uno por uno. No se contengan. Solo estate despierta. Esa es la carta del loco. Si lo miro por el tarot, si lo miro por astrología, tu Marte quiere comerse las redes sociales. Y vas a brillar. Sí o oh, sí. Aquí sale Marte Aries. Así estamos viviendo, Marte Aries. En estos momentos las configuraciones que estoy diciendo son las que están. Marte Aries, el guerrero. El guerrero que rompe ataduras, que no quiere que nadie lo detenga, que quiere conquistar sí o sí. Gracias por tus visualizaciones, gracias por tus likes, gracias por tus comentarios, luz y bendiciones. Bienvenido a las nuevas suscripciones. Es todo.